La idea era hacer un recorrido con algunas integrantes de algunos grupos de trabajo de claxo. Decíamos la temática en mes de marzo, mes de las mujeres. Bueno, abordar un poco las prioridades y las cuestiones pendientes de esta época en diferentes países y de ahí que vamos a darle la bienvenida a Raquel Drobeta del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María en la República Argentina e integrante del grupo de trabajo Feminismo, Resistencias y Emancipación. Raquel, bienvenida al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un placer y poder avanzar sobre algunas temáticas. Sabemos del de el trabajo en profundidad que llevan adelante de los grupos de, de trabajo. Eh, muchos, Muchas y muchos integrantes de los grupos de trabajo eh, que ya formaban parte de los grupos anteriormente, pero se han conformado eh, nuevos grupos de trabajo eh, a partir de diciembre, enero, diciembre, año pasado, enero de este año. Eh, y a ver, en principio y en base a, a tu punto de vista desde la Argentina, Raquel, ¿cuáles son un poco eh, las prioridades con respecto a los feminismos y las disidencias en la mirada desde Argentina, entendiendo que es eh, una nube de temáticas muy grande, muy amplia y abarcativa, pero también entendiendo que en los últimos tiempos, gracias a las luchas de los movimientos feministas, hubo avances muy fuertes, muy importantes, que terminaron en políticas públicas también muy importantes aquí en Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, aprovecho para, para decir dos cosas. Primero, que claro que marzo es un mes para aprovechar la discusión y reflexionar sobre el, el rol de la mujer, la mujer trabajadora. Es algo que me parece muy importante de, de resaltar sí. en las últimas facetas: que eso significa ser asalariada o realizar las tareas de, y, o realizar tareas de hogar, eh, sí. no contempladas por, por ninguna legislación. Bueno, ¿qué decirte? Si me preguntas desde el panorama argentino, estamos como eh, más esperanzadas y, y mejor posicionadas a partir de que en los, hace dos años se acabó algo por lo que utilizabas en tres décadas, que era la despenalización del aborto en Argentina. Pero bueno, esto conforma un grupo, que es el Grupo Feminismo Resistencia y Emancipación. Nosotras llevamos 15 años trabajando en el CLAC, hemos cambiado levemente nuestro nombre y nuestras coordinaciones, pero siempre somos un núcleo central y bien, bien unido de compañeras y compañeros, y lo que ellos y ellas nos transmiten es la diversidad de situaciones que existen. Y yo pensaba, qué importantes los avances en Argentina, la ley de aborto quizás se cumple, se cumple dos años, que aún así hay um, alguna eh, persecución a activistas que ofrecen información sobre realizar abortos eh, seguros, aún así eso perdura, resultado de grupos antiderechos que continúan, bueno, buscando formas de hacernos retroceder en derechos adquiridos, pero pensaba que mientras en Sudamérica, junto con Uruguay, podemos gozar de ese derecho, que tanto nos ha costado y que continuamos vigilando, por supuesto, y que la ley se cumpla, en El Salvador y en Centroamérica, es una zonas donde mayor riesgo corre en la vida de las mujeres, pareciera tener menor valor la vida de las mujeres, en tanto el caso Beatriz, en el Salvador viene a dar cuenta de cómo debe ser la Corte Suprema para que se pida sobre un caso que ya fue, eh, que ya aconteció hace mucho tiempo eh, para dar pie y posibilidad de crear nuevos caminos que amplíen la posibilidad de acceder al aborto aunque sea en causales porque la, en el pedido mínimo de los movimientos de mujeres muchas veces veces inicialmente en el aborto que esté eh, destenarizado según causales y luego ir por una esperanza mucho más amplia como la que tenemos en Argentina, que es hasta las 14 semanas, e incluso una extensión luego hasta las 20 semanas. Eh, por eso eh, el, el sabor es agridulce, porque convivimos con nuestras ganancias, podemos decir, de los resultados que hemos obtenido en tantas décadas de lucha nuestra de nuestras antecesoras, de nosotras mismas y de las jóvenes, eh, y convivimos con las compañías de Centroamérica que tienen un, tienen un nivel altísimo de violencia. Y vulnerabilidad. No es el único país que no ha legislado el aborto. Sin embargo, El Salvador tiene una prohibición absoluta y este es el momento políticamente justo como para debatir. Quizás sea marzo la puerta de entrada a debatir situaciones como la de El Salvador. También situaciones como la persecución a líderes feministas en Nicaragua, prostrucción, la quita de su nacionalidad. ¿Qué, qué peso y qué... qué problemática, habrán girado como contrapunto, como para poder posicionadas como enemigas para que un eh, gobierno, un régimen, la, bueno, las persiga y les cede sus derechos adquiridos por, por nacimiento, ¿no? Pensamos en, en ellas en este momento y en, siempre nos acompaña el recuerdo de las compañeras feministas que han perdido sus vidas en la lucha por la defensa del medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos. Y eh, luego de una pandemia que ha sido dura, muy dura para las sociedades latinoamericanas, pero eh, dado que nuestro... nuestro sí. Eh, eh, sí. No, no, te escuchaba Raquel con mucha atención y tú nombraste ahí la pandemia y estabas haciendo un recorrido muy potente en relación a, lo, a, lo, a, a, a, ver, a las luces y sombras de, de nuestra América, que evidentemente eh, en algunos casos la diversidad tiene que ver más con procesos conservadores que con, con procesos eh, aperturistas, digo, los, donde los feminismos luchan muy fuertemente, pero los espacios de conservadurismo son muy potentes. Pero pensaba, y te incorporo ahí una consulta, eh, la pandemia parece haber puesto más al rojo vivo que nunca el tema de las tareas de cuidado. Eh, ¿Cuál es tu balance con respecto a eso? Porque la verdad que por un lado podríamos decir positivamente escuchamos en boca de muchos decisores y muchas decisoras de políticas públicas el tema de las tareas de cuidado. ¿Eso se transformó en políticas públicas reales para, eh, para pensar esas cuestiones o fue más una cuestión discursiva y no necesariamente hubo cambios eh, en relación a entender que la gran mayoría de las tareas de cuidado están en manos de mujeres eh, y en su gran mayoría no están remuneradas por esas tareas de cuidado. Entonces, ¿hubo cambios reales o fue más discursivo después de la pandemia? Gracias Gustavo por tu pregunta. Bueno, dijiste que en Argentina hay intentos de cambio que se inician con lo discursivo y luego esperamos que se traduzcan en políticas. Lo que ya hay son análisis concretos, en números, que se traducen en estadísticas, digo, para quienes no logran percibir lo que significan las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que realizan en un 80% de los casos las mujeres, eh, eso significa que riqueza para un país, para quienes les gusten los datos pueden ir al Ministerio de Economía de la, la Nación, en Argentina, existe la dirección, se ha creado oportunamente la dirección de estadísticas y la dirección de género, donde analiza con una perspectiva feminista estos casos, y cómo las mujeres, eh, a través de nuestras tareas no remuneradas, teníamos riquezas para ese país. Esas riquezas tienen un nombre, que es Producto Bruto Interno, ¿no? y para el caso argentino, eh, es llamativo que el Producto Bruto Interno, generado por las tareas de cuidado no remuneradas, sea mayor que, en el caso de la industria y del comercio. Eh, consecuentemente, sin eh, aquí en casa eh, consecuentemente decirles que, eh, esa, esas, eh, es... Lo siento, necesito interrumpir un momento. Sí, ningún problema, ningún problema, y te sacamos un segundo del aire ahí para que Raquel se pueda este, eh, arreglar, pero ahí nos estaba comentando, digamos, en relación a, digo, cuál es la a ver, ¿cuál es el paso desde lo discursivo a la realización concreta de políticas públicas? en materia de tareas de cuidado, eh, pero también en otros ámbitos. Y ahí estaba Raquel avanzando sobre algunas de estas cuestiones. A ver, Raquel, volvemos a, a convocarte aquí al aire. este, A ver, ahí te, ahí te tenemos nuevamente al aire. Nos estabas comentando entonces, digamos, cómo algunas de estas cosas sí se transformaron en políticas públicas. Sí, al haber una dirección específica que se eh, ocupe de darle una numeración a las horas de cuidado, que las, las mujeres sobre todo dedican al cuidado familiar, esto se traduce en una emisión monetaria y eso acontece y, y contribuye a la riqueza del país. Lo que yo quería remarcar es que en pandemia el PBI se ha, um, de este um, enrique enriquecimiento del país a través de las tareas de cuidado ha aumentado en un 5%, en 5 puntos. Entonces eso es, da la pauta de que las tareas de cuidado durante la pandemia han recaído, sobre todo en manos de mujeres a cargo de familias, sobre todo en familias monomarentales, ¿no? Y quería eh, sostener algo que tiene que ver con la no, segunda palabra que define nuestro grupo de trabajo, y que es el mismo: resistencia y emancipación. Lo que yo quisiera remarcar es que nos encontramos posiblemente en un momento de fuerte resistencia, donde los avances pueden que sean mínimos, pero lo que nos planteamos a nivel Latinoamérica y el Caribe es resistir, al menos para no retroceder en el derecho adquirido, sin algunas visualizaciones tareas no reconocidas previamente. Esto que acaba de ocurrir, por ejemplo, es una evidencia de lo que implica para las mujeres trabajadoras realizar tareas de cuidado al mismo tiempo que realizamos tareas profesionales, lo digo sin ningún tipo de vergüenza porque sí, es sí. una realidad que nos atraviesa a todas. Feministas, no feministas, es una realidad. Eh, Raquel, en, en todo este camino, digo, eh, vemos discursos de odio, eh, a ver, Mientras que evidentemente en, al, en algunos este, circuitos mediáticos hubo un cambio por presión muy fuerte. Digo, pasamos hace tan poco tiempo que se hablaba de crimen pasional cuando había situaciones de violencias de, brutales eh, en contra de las mujeres, asesinatos. Se hablaba todavía de crimen pasional. Vemos que igualmente en nuestra América también es muy diverso, pero inclusive dentro de cada uno de los países... Eh, vemos lugares donde, si se quiere, hubo un cambio real y en otros, eh, por ahí, esa palabra fue cambiada y ahora sí, ya no se habla más de crimen pasional, pero después vemos discursos de odio brutales este, con respecto a movimientos feministas, eh, condenatorios en todos los sentidos. ¿Qué rol juega eh, la lógica mediática con respecto a las luchas y las resistencias de los feminismos, y qué tan importante es poner en juego otros discursos en los medios de comunicación, Raquel. Como el de ustedes, bienvenido sea, como el discurso de ustedes como medio de comunicación. Bueno, decirte que las lógicas que están en juego son lógicas funcionales a un modelo patriarcal, capitalista, racista, como el que existe en estos momentos, y en el cual debemos sobrevivir. Eh, consecuentemente, eh, dentro de esos marcos que son muy ajustados Los movimientos de mujeres y feministas Podemos eh, hacer cambios mientras nos mantengamos organizadas Dentro del territorio Pero la lucha ya no es siempre por eh, los derechos sexuales y reproductivos Hay luchas previas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso A la comida diaria, a la alimentación diaria Garantizar la comida de toda la familia Hay situaciones críticas en nuestros países con altos niveles inflacionarios en donde lo que está en juego, cuando muchas veces hablamos de derechos, derechos que hemos alcanzado, los movimientos, de hay otras familias, otras mujeres, que todavía no han podido ver cubiertas, necesidades básicas. Eh, podemos argumentar retrocesos a nivel macro, internacional, económico, la pandemia, vamos a pensar en que cada una de estas categorías ha influido sobre un panorama internacional muy complejo, eh, sin embargo, vemos lo que mis compañeras eh, me han explicado y enseñado claramente, es un modelo utilizatorio, la crisis de ese modelo utilizatorio, ¿no? No es sostenible, no es sostenible ni para la propia humanidad, ni en términos pues, consecuentemente ambientales, eh, ni para la propia felicidad de los grandes, etc. Raquel, eh, por último, y pensando un poco en, en desafíos, eh, en el camino de los próximos años? ¿Dónde, dónde crees que están, que, que están puestos? Eh, digo, a ver, eh, obviamente se ha descubierto un eh, movimiento feminista que, que han potenciado eh, muchísimo las lógicas de la democracia, digo, gran parte de las expectativas de, de, de avances relacionados con lucha en contra de las desigualdades, este, pensar eh, en democracias en donde la brutalidad de las desigualdades no sea eh, la lógica neoliberal, el eslogan el, el, el de, de manejo de las democracias. Digo, entonces, teniendo en cuenta esas características que han sido los movimientos feministas muy dinamizadores de, de esas discusiones, eh, ¿cómo interpretás que, que son la, las discusiones actuales y de aquí eh, en adelante. Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque hablo de diferentes escenarios. En los escenarios como el nuestro de Argentina, que es un año electoral, los discursos eh, se aceitan mucho más. Las discusiones, muchas veces vacías, y sobre qué sería lo mejor para cada grupo social, bajo qué gobierno se encontraría eh, menos vulnerado, en mejores condiciones, van y vienen permanentemente, vuelan en los medios de comunicación. Es, eh, es un año para, ya lo creo que reflexionar, pensar muy bien los votos, pero hay pocas discusiones serias en relación a lo que eh, las mujeres las niñas eh, requieren para su, su protección. Argentina tiene un feminicidio cada 32 horas. Eso no ha cambiado en los últimos años y a pesar de haber políticas que buscan contrarrestar esta violencia, lo que está apuntando a que se requieren cambios mayores, más mayor y que tienen que ver con procesos educativos que pueden llevar hasta una generación, ¿no? o sea, observados ¿no? en la práctica. Hay cambios mucho más profundos, que no solo obedecen a la buena voluntad política y resultado de las políticas públicas, que son muy necesarias, muy necesarias, pero que deben operar en otros ámbitos. Que tienen que ver con la educación. Yo digo, la educación formal, por supuesto, a través de la ley, ley de educación sexual integral, esa es una grandísima y fabulosa herramienta para poder educar a estas generaciones, pero también a través de estos paradigmas que manejan las familias y los adultos y las adultas, ¿no? a través de los cuales leen el mundo. Cuando hablamos del feminicidio, y qué ha pasado, que, que antes se decía crimen pasional y ahora se dice genocidio se y podría ser interpretado como un avance legal. Sí, claro que lo es, pero sigue siendo juzgada la víctima porque nunca es suficientemente buena víctima. La mujer que muere en manos de una persona, como bien decía Karina en la introducción, en manos de una persona que es su pareja o su ex pareja, nunca es suficientemente inocente. La sociedad aún la sigue juzgando. ¿Qué, qué hacía ahí? ¿Qué, por qué no se fue? ¿Qué, qué se va después? Miles de circunstancias. que hacen? que... Aún cuando se quite un nombre, en lo discursivo ya no se final, en lo el y cosmovisiones en de la sociedad, que hacen que se siga juzgando el rol de las mujeres, no se las comprenda como víctimas de un sistema, no solo de un hombre, que se hace sobre él. No de un sistema, esto es mucho más complejo que un hombre suicida. Es mucho más complejo porque hay un sistema patriarcal en el cual estos hombres se crían se reproducen, salen de familia, entre nosotros, entonces es ahí donde tenemos que mirar, no solo observar las políticas públicas que son tan necesarias, no hacer observaciones más agudas, ¿no? sociológicamente más problemáticas, que nos permitan ver dónde está el resto de la fase, dónde está aquí, para ir a ajustar las clases Raquel, eh, agradecerte enormemente por, por la charla, por, por ayudarnos a, a reflexionar digo, y, y a pensar este, y, bueno, sabiendo también eh, el nivel de, de, de información, de datos, de construcción, de, de conocimiento que se generan desde los grupos de trabajo de Claxo que son tremendamente potentes, no solo para la, la red que, que es Claxo, sino en general. Así que gracias por este encuentro y esperamos este, dentro de no mucho volver a tenerte por aquí para, para poder seguir hablando.